Estamos en comunicación telefónica con el presidente de Mercofruit, uh -huh. Eduardo Martín. Sí, está en línea ya. ya está en, en línea con, con nosotros. Eduardo, a ver si, si podemos establecer ahí el contacto. Eduardo, ¿cómo estás? Y bueno, lamentablemente recibiendo malas noticias porque, bueno... Ya me dieron a mí la noticia anoche, yo todavía hoy por problemitas de de, estoy con problemas de la vista, tengo turno para los oculistas, todavía no he sido al Mercosur, pero estoy al tanto por teléfono y lamentablemente ha ocurrido un hecho que, bueno... Este, no es nada agradable para ninguno porque han asaltado un puestero, inclusive este, los han herido de bala. Los comentarios ahora porque tengo con él me pasan por teléfono, no sé si la verdad, que está mal. otro dicen que ya lamentablemente este, ha ocurrido lo peor, pero yo no puedo dar todavía una información exacta porque personalmente todavía no me no me he personado. Yo, ahí están los demás dirigentes que en una de esas alguno le pueda dar mejores datos más precisos, pero... Este, ya nos ha ocurrido también ahora, cosa de 15 días, algo similar, mm. con otra productora que también la han asaltado, han disparado y bueno, ya, entonces no hubo herido, nada. Pero hoy es lamentable que, bueno, que la gente que va a trabajar no tengamos seguridad. ¿eh? Nosotros en el cruz tenemos la seguridad, tenemos policía adicional, tenemos todo, pero no es suficiente la cantidad para tanta gente que concurre. ¿eh? Que esa es una de las cosas que tendremos que tratar de pedir colaboración al gobierno para que brinde seguridad no tan solo a los puesteros, sino a la gente que concurre Tal cual, tal cual. O sea que esta situación violenta que transitaron anoche no es la primera vez no, no es la primera vez y no es tan solo dentro del predio, a ese mismo hombre que se llama Luis Granito y ya por ejemplo, esa venta que se estaba haciendo, que, que también causó problemas los días domingos que se van a vender allá en un surtidor que está un poco más adelante del Mercofrú a ese mismo señor lo han herido de bala, él se defendió, pero también tuvo un problema en el cual quedó un poquito no quedó bien de, de físicamente por través de eso eh, pero los asaltos no tan solo en el Mercofrú nosotros eh, Estamos más seguros estamos cuando estamos dentro del Mercosur que cuando salimos, pero ya han perdido la, la vergüenza, no sé si era la palabra correcta, este, porque ahí somos tantos los que estamos que si no lo pilla uno lo puede pillar el otro, pero ya estamos teniendo dos hechos seguidos donde ya ya están muy confiados en ingresar ahí. Pero la inseguridad la tenemos que cuando se venimos de la finca, cuando vamos en la ruta, y ahora estando dentro del predio. Hace mucho también hemos tenido la desgracia a un comprador, porque también todo el comprador que va al marco cruz, el ladrón sabe si no lleva uno, lleva dos, pero siempre va con algo de dinero. Han asaltado a uno que era de Santiago, ahí en la cola. Eso iban vestido de policía. Eso también ya hace más o menos tres, cuatro meses atrás. Lamentablemente la inseguridad es lo primordial para todos, ¿eh? Uh -huh. La seguridad, eh, perdón. Edu no Eduardo, la Eduardo, con tu experiencia y lo que están viviendo, ¿qué hay que hacer entonces? Y Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros, eh, policía, policía, puesto por el Ministerio de Seguridad o el gobierno, no tenemos un, un ni municipal, ni provincial, todo es a poner el Mercofrut, y bueno, y los costos que nosotros, lo que, que recaudamos, se los vuelca en eso, y bueno, pues, estamos pagando la hora de un policía adicional, no me recuerdo bien, pero algo de 700 o, o más, uh -huh. y bueno, y los recursos que cuenta Mercofrú se los vuelca en, en trata de mantener, la seguridad no son suficientes, que eso yo le pediría a las autoridades de turno, que traten de colaborar y por lo menos mandado dos, tres o cuatro policías por nave para que haya más seguridad, y vuelvo a repetir, tanto para el que concurre a comprar, como para nosotros los que estamos ahí, porque el sistema nuestro de trabajar es un sistema que nos estamos entregando solo, nosotros estamos trabajando con la plata en la mano, usted me viene a comprar, yo le agarro el dinero, lo cuento, como es? Pues lo pongo ahí en un cajoncito, la gente, el gato perdón también la palabra que diga Gato pero es así, uh -huh. Él está viendo cómo trabajamos nosotros, entonces la plata yo la estoy mostrando para que vea el tipo ¿ves? es distinto donde hay un local que usted tiene una oficina, porque no todos tienen oficina, la mayoría de los productores tienen un puesto chico y venden y la plata va al bolsillo usted viene a comprarme me meto la plata en el bolsillo la mano en el bolsillo, saco y están viendo ellos el capital y después lo asaltan ahí o lo esperan afuera pero aquí lo que yo le pediría al gobierno de turno sea del color que sea que trata de brindar más seguridad, vuelvo a repetir, en todas partes, a mí también me han asaltado ya hace 3, 4 años, tres veces en la casa, y no tan solo a mí, a varios productores en el camino, y la, la salud y la seguridad, creo que es lo primordial y es lo que más tenemos de cuidado. Qué, te, qué situación tremenda. Es eh, Luis Granito, de 64 años, el herido de bala, que nos, nos llega la información, eh, que, que el hecho que, que hemos tenido, que usted dice que falta confirmar porque quiere ir a, a acercarse a usted directamente. Este, bueno, yo, yo tengo ahora un, un turno, como les dije recién, uh -huh. uh -huh. dicho, claro, los turnos, lo dan qué tiempo para la vista. He sido, operador hace 15 días y bueno, claro. después que me atiende voy ahí. Pero uh -huh. quiero decir que la comisión está al tanto porque somos ocho los integrantes uh -huh. y bueno, saben, los dice y están todos, así que. A ustedes eh, le avisaron, eh, y, le avisaron la, la situación, ¿no? que, que acaba de suceder. Sí, sí, no estamos al tanto todos. Bueno, a mí casualmente este, anoche nada más me han avisado y bueno me dice, pero ya han actuado la policía, han venido, pero lamentablemente no se pilló a ninguno. Claro. Bueno, ahora hay que ver que se registran las cámaras y ojalá que se lo pueda identificar y detener. Usted tiene, ¿Ustedes, sí, ¿ustedes la... cuentan con, con, con cámaras? sí, no las cámaras suficientes casualmente, uh -huh. el último proyecto que tenemos con el tesorero se han comprado cámaras nuevas, en la cual yo no entiendo mucho de cámaras pero dice que son más modernas, uh -huh. que se que captan la imagen de distinto, estamos por instalar cámaras nuevas y justo ese es uno de los puntos que queríamos las cuatro esquinas del mercado porque también está tan caro todo lo que se va haciendo de a poco ve, uh -huh. pero sí el mercado tiene cámaras y los puesteros Puede ser particulares también tienen cámara todo. Uh -huh. Tiene que estar registrado y si no, también están los anexos comerciales donde también hay cámara. Uh -huh. Todo eso entonces queda sujeto y me imagino que se sí. dará para, para la investigación. Sí. Espero que si no la ha catado una, lo cate la otra, claro. ya uh -huh. Eso ya tiene que dar toda la, la, la justicia, la investigación, que son los expertos. Y sí, bueno, ya verán eso cómo como tienen que seguir actuando. Aquí lo lamentable que vuelvo a repetir, que ojalá que no llegue a mano a mayorbe, porque uno habla de una de que ha sido herido, otro que se ha muerto, todo mm. usted ha visto lo que son a veces, los comentarios. Usted no ojalá sabe, usted no mayor, sabe todavía si falleció no, este hombre. No, no, yo no, no, sé, no sé el estado de salud que tiene, que bueno, lo correcto, yo bien me desocupe de aquí, me voy a visitarlo a él y está en el mercado, y, y pones a disposición de en todo lo que está al alcance de Mercosur. Para comprender un poquito mejor en, en lo posible qué fue lo que sucedió anoche, fue el robo y después la balacera porque sí, pasó algo, hubo una claro. contrarrespuesta. ¿Qué desató sí. eso? Bueno, eso es lo que yo le digo, que no le quiero dar una información Ay, de Italia. Con seguridad, con seguridad, que ellos el, aquí, por ejemplo, somos tantos, yo tengo entendido que ha salido también un changarín, otra de los ladrones y también han baleado en Changarín, no es tan solo creo que en La Granito, pero eso es extraoficial, son los comentarios que me pasan telefónicamente a mí, y bueno, el, el ladrón es tan armado que ese es otro de, la, de los puntos que ustedes han visto tanto a nosotros como a ustedes nosotros la gente de trabajo y la gente de senta, estamos desarmados no nos podemos defender, no es correcto que tomemos represión por ah. cuenta nuestra pero si el ladrón sabe que nosotros no podemos estar ni armados, va con mucha seguridad pero el ladrón anda con armas no se los pilla todo aquí se, aquí por ejemplo se está protegiendo muy mucho al delincuente y no a la gente honrada que trabaja yo no estoy de acuerdo que yo me den un arma a mí para que yo salga a matar o hacer pero eh, escúcheme en mi casa, por lo menos, no puedo tener un arma para que va alguien a asaltarme. Para sí. ayuntarlo, cada uno lo mate, porque la verdad es que una vez se dice yo lo mato, no, usted lo mate a veces peor, pero sí que sepa que usted tiene con qué defenderse. Pero yo delincuente, sé que usted no tiene cómo defenderse y lo ataco. Claro, claro, claro. Ahí nos confirma que el changarín está fuera de peligro. ¿eh? Está fuera de peligro. Ahí nos, ahí nos y, acaban y, de y, confirmar. ¿Y, y Luis Granito, ¿cómo está? ¿No le han dado información? La situación es lamentable con respecto a Luis, por eso queríamos terminar de confirmar con usted, pero vamos a dejar que llegue Vamos a dejar que llegue sí, bueno, bueno, yo también exactamente, que como digo este, usted ha visto lo que son a veces los comentarios ojalá que sean comentarios erróneos Sí, ojalá, y bueno, ojalá que estemos eh, equivocados es que, Ojalá que estemos lo es que un, Sí, lo grave es que un, un poesero fuerte un poesero que está a la vida de trabajo y bueno, todos su, su, su sacrificio Viene cualquier delincuente y lo lleva por delante y deja una familia desprotegida. Este, los jueves el horario es de 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿no? Bueno, pero eso, pues, te le agradezco la pregunta porque Ay, casualmente no sé si el jueves quede de, de Cuarema... Cambiamos el horario porque los días viernes está cerrado en todos los mercados feriados. Entonces, la venta el día jueves de Cuarema va a empezar de las 5 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y si hay que adelantar, se quedarse un poco más, se va a quedar. Porque son las ventas de los choclos, de todo siempre se la va a esperar. Así que el jueves que viene es la venta de cinco de la mañana, vuelvo a repetir, a 13 o catorce. Y el día domingo, 2 de abril, se trabaja por la tarde como venimos trabajando. No así, el día nueve, creo que cae nueve, el día de de Cuarema, ese va a estar cerrado el domingo a la tarde. Bien, bien, ahí también empieza con esto de, de los horarios, existirá la chance por ahí de, de, de cambiar. Uno a veces piensa que los claro, horarios el tema protegen... Del, si, si es de noche, ¿no? ¿no? Claro. Eso preocupa también a los puesteros. Sí, pero el horario, mire, ve, nosotros a veces decimos eso, el ladrón no tiene horario. No, claro, usted dice, claro. en, cualquier, en, cualquier, en cualquier momento. Nosotros sí, claro. para trabajar, queremos andar con la luz, porque ha uh -huh. dicho eso, la luz corre el gato, por menos la luz del día, uh -huh. usted puede rependerse, observar. Pero no, en el Mercosur el horario por el asalto es cualquier hora, en el Mercosur y en cualquier parte, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, nos confirma la producción al final del deceso de Luis. Lamentable, uh -huh. Lamentablemente nos confirman Finalmente. eso de de producción mm. bueno, manda noticia, lo lamento eh, nosotros bueno. también lamentamos la, la, la pérdida y, y esta situación que tienen que soportar ustedes, que es el uh -huh. robo continuo que es el asalto para Exacto. los clientes, sí, para ustedes bueno. realmente una situación terrible ¿eh? Sí, Eso vamos a tratar de ver cómo se puede hacer y ya hablaremos con todos los forceros y lamentablemente si, tendremos que hacer una seguridad privada, eh, aportando entre todos, buscar otra solución porque la seguridad es primordial ver lo que le ha ocurrido a este hombre un hombre de toda la vida, de trabajo, del mercado toda la, la, el, el bienestar que tiene ahora lo ha hecho trabajando y, y viene lo pierde en manos del de, delincuente porque no hay otra palabra entonces no es correcto y eso también es uno de los puntos que nos trataremos de hablar con el gobierno a ver qué colaboración podemos tener y bueno, y si no, nosotros tendremos que hacer otro esfuerzo, hacer un aporte todo para tener más seguridad y brindarle, porque nosotros al comprador que vale, tenemos que brindar seguridad porque si usted va a comprar y no tiene seguridad, no va ahí, nosotros vivimos del comprador ¿eh? Eduardo, para cerrar, ahí lo está escuchando la gente de Tucumán, los están escuchando los trabajadores, los puesteros, un mensaje para ellos después de esta pérdida terrible y bueno, lamentablemente te, te, me sorprendí con la familia del, del señor Granito Y bueno, todos tenemos que ser conscientes de lo que ha ocurrido Es lamentable porque así como le ha ocurrido al señor Granito No podía haber ocurrido a cualquiera de nosotros Así que tratemos de tomar conciencia y como dije recién A ver qué podemos hacer, hacer un esfuerzo más grande para que tengamos más seguridad De parte de nosotros y, bueno, y en conjunto buscaremos la forma de que de que estemos más seguros Eduardo, de más está agradecerte estos minutos con nosotros en, en este día eh, tan complejo, mm. con tanto dolor también, mm. tratando de, de entender qué fue lo que pasó. Seguramente vamos a estar haciendo mm. el, el seguimiento y para lo que necesiten, mm. acá estamos para, sí. para ayudar a, a difundir. Muy bien, no, el agradecido soy yo porque siempre yo digo, nosotros pero a través de ustedes los periodistas, somos los que nos podemos expresar. Espero que a alguno del gobierno le haya llegado el mensaje y también así le vuelvo a pedir que no le ocurra nada a ninguno de ellos. Pero también le puede ocurrir así que tratemos de hacer algo más por la seguridad, porque el bienestar de todos. Y a ustedes les doy la gracia y estoy a disposición en lo que siempre estoy a mi alcance. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Chao.